Existen varias técnicas para trabajar escalas y grises dentro de Photoshop. Una de ellas es el mezclador de canales, pues donde se encuentra, en el panel de capas, capas de ajuste, mezclador de canales. Clic en monocromático y ahí lo tenemos. Sin embargo, en esta rueda de color tenemos rojo, verde y azul, donde yo puedo manipular o puedo acentuar más los verdes o hacerlos más claros. Sin embargo, en la parte inferior me está saliendo un signo de alerta que me indica que no debo pasar más allá del de 100% que Lo que debo hacer yo, tranquilamente reducir, puede ser en este mismo verde o en cualquiera de los otros dos canales, simplemente no debo pasarme del 100% y ya tengo mi imagen muy bien hecha.